Bueno, eh, cuando empecé a preparar esta editorial, ya la completé, la, la analicé, pero tenía un problema, no sabía cómo llamarle y me quedé dando vuelta si llamarle el huevo o la gallina o llamarle el fin justifica los medios, entonces usted me va a ayudar a ponerle nombre a esta editorial y por qué razón ya vimos, ya lo analizamos en una editorial anterior, que los genios del Parlamento y del Gobierno nunca se pusieron de acuerdo y nunca se dieron cuenta que esta elección era demasiado larga. Entonces, dentro de su genialidad, lo hicieron en dos días, sin prever que la gran mayoría puede votar en un solo día. Y ahora se dan cuenta, descubriendo América, parece, que... Eh, lo, los niveles de contagio de esta pandemia son muy altos ¿y qué hacemos? Eh, ¿cambiamos la fecha? no porque está todo ya tirado eh, ¿pero qué nos importa primero? ¿nos importa primero la democracia? ¿nos importa primero una mala pl planificación? ¿nos importa primero la salud? ¿se puede combinar todo? ¿podemos preguntarnos qué es primero la salud o la democracia o van en conjunto? ¿y por qué decía el fin justifica los medios? porque incluso podría decir el fin justifica los miedos porque el miedo a la pandemia está justificado por este ejercicio democrático ¿será realmente así? yo les digo los genios del parlamento y del gobierno con su tremenda cantidad de asesores se dan cuenta a menos de un mes que esto iba a pasar era predecible todos decían que venía esta ola pero ellos dentro de su genialidad nunca se dieron se pusieron de acuerdo, ni lo entendieron. El problema es que los perjudicados, para variar, vamos a ser nosotros. Bienvenido a Indomable, periodismo para todos. El día de hoy estamos, como siempre, en estudio con el, nuestro panelista, Manuel Reyes. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. Feliz, contento, preocupado, sí, por el tema de la, de la pandemia. La no, sí, pandemia. Es algo que se que... Se endurecen que... los permisos ahora incluso, ¿ah? ¿eh? Mira... Eh, el otro día yo estaba hablando con, con el doctor Carlos Rojas sí? y él me hizo presente que habían dos estudios muy serios de la Universidad de Stanford, donde le hacían presente que efectivamente este tema de las cuarentenas totales no ha dado resultados. No, no, no son lo suficientemente eh, efectivas. Por lo tanto, eh, más aún si das una cantidad de permisos, tuviste no sé cuántos en la cuatro millones, millones de permisos. De, en, en fin un fin de semana. De semana. Eh, entonces las cuarentenas ¿no? bueno, tenemos el ejemplo al lado en Argentina que tuvieron la cuarentena más larga del mundo y sucede que lo, no los casos nada. se les disparaban igual yo creo que aquí es un tema muy claro de, de, de, del, auto, del autocuidado o sea, el uso de la mascarilla el lavado de manos, la distancia social nosotros ya ahora estamos cada día más lejos cada día más lejos, lo <risas> vamos a hacer de opuesta al final eh, tenemos también en, aquí como invitado a don Bernardo y me va me a Decir usted si lo pronuncio bien, es Jaquel Jabalquino. ¿Jabalquino cómo es? Jabalquinto. Jabalquino. jabalquino. Oiga, don no, Jabalquinto. Jabalquinto. Quinto. Jabalquinto. jabalquinto. Quinto. Sí, Jabalquinto. Exacto. Eh, el, el quinto hermano. El quinto hermano. Oiga, <risa> don Bernardo. La, la pregunta, bueno, para quien no lo conozca, es un candidato presidencial, no sé si decirle precandidato presidencial independiente, él trabajó mucho tiempo en el Banco Mundial, ahora es gerente de una empresa de, eh, de, de aviones, de una linearia, quiero decir. Don Bernardo, ¿qué le parece esto de la cuarentena total y esta genialidad que se le está ocurriendo recién ahora de ver si cambian o cambian las elecciones? Bueno, primero me, me voy a presentar que soy un candidato eh, netamente independiente y, y soy eh, candidato derecho, porque como soy independiente no tengo que ir a primarias contra nadie, entonces eh, soy candidato presidencial, independiente. ¿Okay? Y eh, el, tema, el tema que tú estás hablando, eh, trabajando en el Banco Mundial... Eh, nosotros teníamos que ver temas de pandemia, temas, de, eh, eh, temas económicos, temas de cómo sacar a un país, digamos, de la mala gestión y, y, y tratar de, de entrar a, a poder ayudar a los países a hacer las políticas correctas. Entonces, eh, el, la experiencia es como probada en una persona... A mí no me gusta mucho hablar de mí, pero, pero tengo que hacerlo porque la gente no me conoce. Pero yo estoy también, igual como ustedes estaban comentando recién, muy preocupado, porque sabes tú que eh, este tema de la pandemia, yo pienso que, primero que nada, si tú quieres que la gente se quede en la casa y reduzcamos... Los niveles de contagio que tengamos. Porque mira, nos, nos alaban porque somos líderes en vacunaciones. Pero también somos líderes en las personas que se han contagiado más que el año pasado. Entonces, si, si eso está ocurriendo, quiere decir que hay una muy mala políticas de gestión de parte del gobierno. No hay coherencia. Entonces, si tú eres presidente de un país, lo, lo primero que tú tienes que hacer, yo creo, el Estado tiene que proteger a su ciudadano, empoderar y enriquecer su calidad de vida. Lamentablemente, ninguna de esas tres cosas están ocurriendo en el país. Porque... Es como que nosotros tomamos así eh, día a día. Oye, murieron 175 personas hoy. Mañana murieron 178. Se está convirtiendo viendo... solo en número, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero esos 170 Es como que se, se cayera un avión diario. Lleno de pasajeros. Entonces, si tú me preguntas a mí, si una persona no tiene dos dedos de frente, como los debería tener no cierto nuestro actual gobernante, yo pienso que él y su equipo realmente, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quieren? Como tú decías ahí, eh, supongo que están preocupados de las elecciones, de la democracia, y de, las elecciones, ¿de qué elecciones estamos hablando? Si sí, acuérdate que lo más importante de todo, el, el país fue bastante claro, en, y se expresó el 80-20, no querían más miembros de partidos políticos en las constituyentes. ¿Y qué está pasando? Todos los candidatos que están, excepto de los independientes independientes, están apoyados por partidos políticos. Entonces, realmente no se cumplió lo que se dijo, el, el gobierno no ha, no ha cumplido... Ni con lo que estaba pidiendo la gente cuando se manifestó en el estallido social, con las pensiones, la salud y, y la educación, no han hecho absolutamente nada. Y, y, y suponte, responden con, con, con agresión, con, con represalia. Y cuando tú, cuando tú haces eso a un país, ¿qué es lo que vas a recibir de respuesta? agresión, la gente va a responder agresivamente, o sea, si tú no tienes la capacidad de escuchar a, a tu país lo que te está pidiendo, imagínate, se canceló la APEC, se canceló, suponte, el, la, o sea, una, el, el cambio climático, mira, todo ha sido por negligencias, de no hacer las cosas correctas, y eso a mí me parece que suponte nosotros como ciudadanos, no podemos aceptarlo, porque no nos, no nos ayuda en nada, al contrario, en vez de, soporte de, de avanzar, nosotros estamos retrocediendo. Muchas gracias. Entonces, y eso es grave. Sí, eh, Marcelo, ¿tú estás de acuerdo en que, bueno, Mar, Marcelo Contreras, candidato alcalde para Chillán por el Partido Ecologista Verde, eh, ¿tú estás de acuerdo con que te están descubriendo América ahora que que recién se dan cuenta que la pandemia es demasiado fuerte y que a lo mejor habría que cambiar las elecciones o, o esto se mantiene tal cual. ¿Qué crees tú que es primero? ¿Se pueden llevar las dos cosas a la vez? Bueno, hola, buenas tardes Bernardo, eh, Claudio, Manuel, eh, a todos los eh, oyentes. Agradecer la oportunidad en el principio para poder compartir eh, y mejorar lo que nosotros nos compete, y como somos candidatos aquí a la comuna, eh, lo que es la gestión municipal, en principio. Eh, agradezco la oportunidad. Segundo, mira, eh, yo hace dos días conversé con un señor que vive en España, eh, Miguel Ángel San Martín, que quizás tú lo ubicas también, que es el mismo rubro tuyo, y conversábamos respecto a lo que es el negocio, de lo que es la vacuna que está detrás de esto. ¿Por qué razón? Porque todos los líderes mundiales yo tengo informe de la CEPAL, yo estoy adscrito a la CEPAL, el Centro de Estudios para la América Latina, y me, y, y me llega el informe con respecto a lo que es, la, eh, es esto bastaba y, y con una voluntad política de nuestros líderes políticos. Independientemente, porque calificar es fácil, pero estando, estando en, en, en, en, en, el, en el lugar hay que tener el sentido común. Y al parecer aquí este gobierno no tiene sentido común, sino, sino que tiene un sentido. Y eso es, parece que en eh, eh, un sentido obsecado terco, y no escuchar al mundo científico. Yo creo que eh, se ha hecho un mal manejo eh, respecto a lo que es la educación de la población. Es decir, si yo como, como presidente de, de, de la República me asesoro por el mundo científico y voy educando a través de la información y todos los medios que yo tengo, eh, hubiésemos eh, enfrentado de mejor manera lo que es la, la pandemia, que es transversal. ¿eh? Aquí eh, el, el bichito no nos no, no, no, no, no, no, no, infecta a los ecologistas, a los de, de color de, de, de, de, de, de rojo, azul, amarillo, los grandes, los chicos, los poderosos, los no poderosos. Estamos expuestos a un asunto que eh, debiésemos tener un sentido común y un sentido colectivo, y educar a la población. Educar a la población, ¿en qué sentido? Que el mundo científico hubiese tenido la palabra eh, y, eh, y el apoyo de, la, de los líderes políticos que no, que, que, y a nivel mundial. Porque imagínate tú y, y a nuestros eh, televidentes de que en Europa la Comunidad Europea eh, no compró porque el, el valor de la vacuna y los laboratorios empezaron a mercantilizar este asunto. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Compró 100 millones y vacunó a toda su gente. Aún así, aún así lo hizo tarde. Es decir, aquí no hay un sentido, digamos, colectivo y tampoco hay una ayuda de la, de, de la gente en la cual nosotros estamos todos expuestos, que es la pandemia. Ojo, que a propósito de lo mismo y de Estados Unidos, el estado de Texas... El gobernador, la semana recién pasada, dio por terminada la pandemia y abrió todos los sitios y ya no hay ningún tipo de restricción porque se terminó la pandemia y en Texas solamente va un 20% vacunados e inoculados completamente. Es compleja la situación. Los voy a cambiar completamente de tema. Algo que cruza transversalmente, ya sea municipio o sea candidatura presidencial, es... Lo que, según la encuesta Cadem nombra como las prioridades de los chilenos. Seguridad, salud y pensiones. Seguridad muy disparado todo esto, Manuel. Eh, ¿Hay alguna proyección en tu candidatura para hacer algo sobre seguridad pública? Bueno, lo, lo primero que hay que hacer es entregarle el tema de seguridad a los que saben. O sea, de más de decir, yo aquí ya no es Ya todo el mundo sabe que la gente... Aquí los puestos se reparten no por competencia, por ahí mismo. sino que por amiguismo, por cupo, compromisos. Entonces, eh, la gente tiene que estar en los puestos que ocupe de acuerdo a sus competencias. Y, y en seguridad no ha sido así, tanto a nivel regional como a nivel comunal. Eh, a nivel comunal, sin lugar a duda estamos enfrentando una problemática muy grande, que es un alza... En la violencia de los delitos. Y sostenida. Así es. Y además, el narcotráfico. Que son dos cosas que van absolutamente de la mano. Yo el día sábado conversaba con una, con una agrupación de, de ex carabineros y me decían que, por ejemplo, que poblaciones que tienen, ellos no pueden entrar, porque después no pueden salir. Porque tienen una entrada y salida. Sí, correcto. Entonces... Bueno, no, no, no quería, porque no me gusta segmentar, digamos. matizar, pero claro, en la realidad. Pero efectivamente ahí están con un gran problema, porque hay solamente una entrada y después eh, no pueden salir. Pues, claro. no pueden... Eh, y en ese aspecto nosotros tenemos un plan de seguridad súper potente, porque tú sabes que a partir del 2016 está por ley el Consejo de Seguridad Comunal. Uh -huh. El Consejo de Seguridad Comunal lamentablemente aquí en Chilean estaba muerto no se estaba implementando como se veía, eh, llanamente no se implementó nunca. Y en ese aspecto nosotros estábamos dejando cosas súper relevantes de lado. Por ejemplo, este Consejo de Seguridad Comunal, que es liderado por el alcalde, donde tienen que haber dos concejales, eh, representantes de Carabineros, de la PDI, de la Fiscalía, del SAC, y todo aquel organismo que el alcalde encuentre que es competente que integre este Consejo de Seguridad. A través de este Consejo de Seguridad tú puedes postular a proyectos. ¿Qué proyectos? Los que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí ha sido un turrón de plata esperando que le presenten los proyectos para adquisición de, de distintos elementos tecnológicos que ayudan a la seguridad y que sirven más que nada a la disuasión. como las cámaras pueden ser? Efectivamente. Las cámaras y otros artilugios más, digamos. Eh, porque Aquel que diga que va a terminar con la delincuencia, que va a terminar con el narcotráfico, está mintiendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo que va apuntado a disminuir estos hechos y además a disminuir la violencia. Y en ese aspecto, lo primero que tú tienes que hacer es un estudio de seguridad, por gente que sepa de seguridad. Un estudio. Basado en ese estudio, hacen la planificación. Una vez que estás haciendo la planificación, puedes implementar... Un sistema de seguridad para la ciudad. Uh -huh. Dentro de este sistema de seguridad van distintos subsistemas, que van las barreras humanas, las barreras tecnológicas y otros más. ¿Qué, ¿Cuáles son las barreras humanas? Carabineros, PDI, eh, los guardias municipales, uh -huh. el hombre probablemente tal. Uh -huh. Y las barreras tecnológicas, cámaras, lectores de placas patentes, drones eh, y un sinfín, de cosas que... Cosas que han tenido... Pero lo no, importante, sí, por supuesto, lo importante de esto es que nosotros nos hemos encontrado en poblaciones que han ido a colocar eh, un sinnúmero de cámaras, se ha hecho el show y las cámaras no están conectadas a nada. Sí, exacto. Eso te iba a mencionar. Incluso hay ya? algunas del centro que no funcionan. Así es. Entonces, la verdad que eso es, insisto, reírse un poquito en la cara de la gente. Eh, nosotros en la municipalidad tenemos... Una vez que se arme este sistema de seguridad, tenemos que implantar una CIC. c Te van a decir qué es lo que es la 6C. Uh -huh. Central de Informaciones y Comunicaciones. ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿La viva por terabinero? A... No, en conjunto. En, conjunto, en conjunto. Lo que necesita la gente es una respuesta rápida. Primero necesita el delincuente, necesita disuasión. Uh -huh. O sea, hay me cámara, hay lectores de placa patente, hay una buena iluminación, o sea, me van a ver igual... A, a pesar de que ande oscuro, pero me pueden identificar. Eso es disuasión. Y segundo, necesitamos la respuesta que sea rápida para eso. Todos estos artilugios tecnológicos tienen que estar en contacto directo por un sistema de comunicación idealmente que tenga saltos de frecuencia. ¿Por qué saltos de frecuencia? Porque se, es imposible que se metan en la frecuencia. No, porque es fácil ahora captarla y seguir lo que está haciendo Senco. Exactamente. A eso Oye, si, si me permiten al respecto, eh, ¿Sí? para, para que sea más participativo. <risa> eh, sí, sí. Okay. Eh, me, me habías dicho ah, de que aquí la cosa era medio, pero yo dije, voy igual porque la, la, la, la intención de nosotros es dar propuestas. Ahora, eh, yo no, nosotros no estamos por militarizar ni, a, a ningún territorio. Nosotros estamos por eh, ganar terreno. O sea, eh, yo me recuerdo el día en el, el liceo Ruiz de Gamboa, cuando llevábamos a, a la, la, la, la, la brigada, no sé, el logo de parece que tiene que ver con la ley 20.000. Y ahí llevaban, llegaban eh, alumnos y alumnas, que también después se fueron al Darío Sala, que está vinculado con Don Claudio, eh, llegaban eh, fumando en la mañana, a las 8 de la mañana, para. Y nosotros empezamos un trabajo multidisciplinario, y yo creo que por ahí va la, va, va la situación. O sea, decir que la delincuencia es sinónimo de barrios marginales. Bueno, aquí en Chillán tenemos dos imputados que son, eh, eh, digamos, jurisconsulto y, y que están, eh, eh, digamos, con ocho, casi un año en eh, prisión preventiva. Sí, pero te fuiste para otro lado, Marcelo. Sí, yo, solamente, yo solamente estoy hablando de la propuesta de seguridad que me preguntaron. Eso, sí. claro, el, sí. tema, el, tema, el tema tuyo lo tenemos todo súper claro y los delitos de cuello y corbata creo que de repente pueden ser mucho peores incluso que delitos comunes. Así que en eso concuerdo contigo. Pero es para terminar la idea nomás, porque okay. la Central de Información y Comunicaciones tiene que estar vigente, todas las cámaras conectadas a esta central y que permita entregar una respuesta rápida. ...a la ciudadanía. ¿Ah? Eh, eh, esa, esa es la propuesta nuestra. Ya te vamos a dar el pase, Marcelo, con justamente la misma pregunta. Y don Bernardo, hace años atrás se decía... ...no, el problema del narcotráfico nunca va a llegar a Chile. Estamos inmunes a eso. Es la problemática de otros países. Pero esto cada día se ha ido demostrando que no era así. Y asociado al narcotráfico hubo mucha delincuencia... ¿hay algo que esta candidatura pretenda hacer al respecto? Efectivamente, mira, eh, quiero volver solamente a las políticas de los países, por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia tienen cero eh, contagios de COVID porque ellos tomaron políticas correctas en su minuto dado. Y ahora, regresando al tema del narcotráfico, eh, es súper importante que... Eh, Mira, Chile todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas con gente que sepa de lo, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, suponte, la, la DEA intervino en Colombia porque ellos saben lo que significa trabajar con la gente en narcotráfico, tiene sistemas de inteligencia ya saben cómo se está manejando y ya han hecho estudios de todos los países latinoamericanos y por eso es que hay tanta restricción en los temas de lavados de dinero para ver si se están moviendo dinero que están, digamos que son... Eh, plata sucia exactamente, entonces yo al hecho, el hecho de, de haber vivido tantos años en el extranjero tengo muchos contactos afuera y yo lo primero, lo primero que hemos hecho nosotros es contactarnos con, con el director de la DEA para que en el momento que nosotros asumamos el gobierno, vamos a poner a trabajar en conjunto bajo la guía del, del Ministerio de Justicia, que tiene que ver, mucho que ver en Estados Unidos con el, el tema del tráfico de la droga, porque tú tienes que aplicar justicia cuando ves estos temas del narcotráfico. Y tienes que traer expertos para que nos ayuden a detener el narcotráfico, porque ellos saben cómo hacerlo. El otro día están eh, eh, entrevistando, no me acuerdo, un, un periodista famoso chileno, eh, a, a Mario Desbordes, cuando él era ministro de Defensa, y, y le dijo, mire usted, es tan, es tan buen candidato, le dijo que yo votaría por usted, pero explíqueme qué está pasando en este minuto, y, y le dice a, a los camarógrafos, muéstrenle al, al, al ministro, y muestran una balacera que se estaba dando en ese mismo minuto, y él no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, y ahí ya él empezó a transpirar, porque un ministro de defensa debería por lo menos no es cierto estar en contacto el día entero con el ministro del interior para saber qué es lo que está ocurriendo o no ocurriendo y los camarógrafos dentro de la población y una señora le había caído una bala al lado de estas que se ponen a disparar no es cierto? entonces se quedó mudo porque él en ese minuto como, como estaba bajo las reglas de la política tenía que responder políticamente, y tú cuando estás bajo el tema político, no puedes salirte de, lo, de las órdenes y las instrucciones de gobierno y la respuesta que tú tienes que dar, porque si no el jefe se enoja, o el partido también se enoja. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción es ir independiente para poder tomar las decisiones como corresponden, y que sean reales, y que estén a, a, a, a, a la, a la, en la faz de la tierra, para que tú puedas, suponte controlar de una manera u otra, porque Chile no es que solamente haya llegado el, el narcotráfico, sino que Chile es un país donde pasa, el tra el, es un país traficante sí. de drogas para todos los otros países. Ay, Entonces, sí. eso lo podemos parar, si tenemos la voluntad de poder hacerlo, porque a mí no me interesa suponte lo que está ocurriendo con el tema de delincuencia que ustedes estaban recién comentando la delincuencia se ha tornado bastante es, es el tema número uno que preocupa a todos los chilenos, o sea hoy, di, hoy tú encuentras a gente con armas y, y están disparando a todas partes porque se creen dueños del país y la autoridad no tiene, no tiene poder para poder hacer esto y, y tú crees que suponte un carabinero de, de un rango eh, bajo ¿Va a exponer su vida con un salario de 250 mil pesos por nada? Yo pienso que suponte que estamos equivocados, porque suponte, nosotros estamos tratando de hacer un cambio, porque toda la gente reclama sobre la, la economía, el, el modelo económico, y el modelo económico, no, no, todos los países usan el mismo modelo económico. Entonces, lo que nosotros sí tenemos mal, es el modelo de negocios que aquí en Chile se les inyectó a todos los ingenieros comerciales que tiene que ver con la maximización de utilidades mínima inversión y reducción de costos. eso le hace un gran daño al país porque hace que todas las cosas sean mediocres entonces nosotros los chilenos vivimos como 30 años soñando de que la teoría del chorreo iba a llegar a todo el mundo y la teoría del chorreo nunca le llegó a toda la gente. O sea, hay 10 familias que son súper poderosas y que manejan la economía del país, junto con todos estos parlamentarios que están asociados a ellos para, que, para beneficiarse de una manera u otra. Entonces, al final, tenemos, tenemos a una corte, digamos, de... de Personajes que se creen semidiose o dioses, no sé cómo quieran llamarlo, y no hacen lo que deben hacer por el país, por el progreso del país, por el desarrollo económico del país. acuérdense que hay una diferencia entre desarrollo económico y desarrollo y crecimiento económico. Crecimiento económico es número, Chile creció un menos 2,5%, y Estados Unidos, por ejemplo, va, ya creció, ya creció, desde el momento que cambió Trump con Biden, las la estimaciones son tan positivas que este año va a crecer un 6,5%, ¿ok? Es tremendo, es tremendo. Y nosotros, ¿y nosotros cuánto vamos a crecer este año? Porque con no certeza, hemos tomado ¿no? Las, medidas, las medidas necesarias, vamos a crecer otra vez un menos 2,5%, o sea, nosotros cada vez... Así como tú estás eh, eh, eh, asociado, ¿no es cierto, Marcelo, con, con la CEPAL? La CEPAL fue súper, súper claro. Ellos, en, sus, en el estudio que hicieron desde el estallido social a la fecha, nosotros hemos retrocedido seis generaciones. ¿Ok? Eso equivale a 180 años para volver a retomar el mismo ritmo que teníamos hasta antes del estallido social. Entonces, yo le pregunto a todas las personas, ¿cómo vamos a salir de este tema, de este problema? Si todos los chilenos no nos ponemos las pilas, como se dice, no nos unimos para sacar el país adelante, vamos a quedarnos pegados, porque así como no se invierte con esta, esta mentalidad de la mínima inversión. Ya vamos a llegar al que... tema de las pymes, don Bernardo. No, no podemos, no podemos, no podemos invertir eh, en tecnología, ok? A nosotros, mira, si no es por, si no es por, por la pandemia y empieza la, la, el Zoom y todo eso. ¿Cuándo hubiésemos avanzado y, y, y, y haber tenido estas conversaciones vía Zoom? Porque de un día para otro, de una semana para otro, dicen, oye, no hay más clases, tienen que ser virtuales. Y tú te encuentras claro. con todos los profesores que no tenían idea de cómo comunicarse, no, no, no, no habían tenido nunca una comunicación vía Zoom. En cambio, en los países desarrollados, en Harvard, ellos ya estaban preparados. Ellos quieren convertirse en una universidad universal y ya estaban preparados para un caso de pandemia o de una crisis económica en el cual, suponte ellos eh, tenían y decían, sí, no. ¿cómo, cómo, le, ¿cómo llamamos la atención a la gente que nos está escuchando? Lo que Porque pasa, es... Don Bernardo, lo que pasa es que, que los países subdesarrollados como nosotros somos reactivos. Sí, Acá sí. los países desarrollados hacen trabajos prospectivos. Donde hay equipos multidisciplinarios que están permanentemente realizando este trabajo con visiones y analizando escenarios a futuro. Por lo tanto, cuando esos escenarios se dan o hay nuevas amenazas, emergen, amenazas emergentes, como se llama, como fue el caso este de la pandemia, están mucho mejor preparados que nosotros. Porque acá todas las políticas son políticas de gobierno cortoplacista a cuatro años y están apuntadas nada más que a la reelección. Aquí la verdad es que políticas de Estado se ven muy poco. Las políticas de Estado son una sí. proyección de 20, 30, 40, 50 años. ¿Sigue llegando y tarde no el gobierno? No, pero o sea, el, el gobierno es no. si, absolutamente si, reactivo. Yo. Si me sí, permiten, no. voy, voy a tomar la, la, la palabra yo. Ya, pero... Eh, <risa> Marcelo, yo quiero que me, me respondan lo mismo. ¿Qué pasa con el tema de seguridad pública en el municipio? ¿Tienes algo incorporado y qué? ¿Qué sería esto? Bueno, mira, nosotros tenemos, eh, no, hemos hecho todo con un concepto de, de, de, de, de, de no contaminar, eh, de, de, de, de lo que es el sello del, del, del cuidado del medio ambiente. Eh, de hecho, yo tengo eh, por todos lados, pido permiso y pongo mi QR, y el QR es una herramienta tecnológica que cualquier ciudadano a pie tiene un celular, que lo lee y ahí abre la propuesta. Y no tenemos para qué contaminar visualmente y estar mostrando ahí todos todos los candidatos y candidatas que, eh, que todos salen eh, sin sin sin ningún, digamos, <risa> todo photoshopeado y todos arreglado eh, por, por ese lado. Y, y segundo, el partido eh, tomó un acuerdo a nivel nacional, no usar el plástico y tampoco la madera. Porque somos ecologistas y tenemos que tener consecuencias hacer la diferencia. Ahora con respecto a lo que eh, decían ustedes eh, aquí en la Comuna, la Comuna tiene un, un, un plan de, respecto a seguridad desde el 2019 hasta el 2024, pero carece de, de, de proyección. Yo creo que eh, y nosotros pensamos de que eh, hay que, eh, digamos, su, eh, asesorarse por las personas que eh, manejan el concepto de seguridad. Es decir, yo creo que el, el, el carabinero, el, el militar, es un servidor público. Porque no, no, eh, tenemos que conformarlo a ellos, porque ellos son financiados por, por, por todos los impuestos de nosotros. El tuyo, el mío, el de Bernardo, de todos. Todos somos, somos eh, eh, digamos, eh, ciudadanos para, para, eh, eh, con tributación. Por tanto, yo creo que aquí hay un fenómeno social y políticos que no se han dado cuenta las actuales autoridades. El, el concepto de autoridad lo han destruido. Es decir, eh, en prebásica, a los niños, para el día del carabinero, eh, a ellos lo, lo, lo vestían de carabinero, llevaban la brigada canina y tenían un acercamiento, pero también intrínsecamente... Eh, se le, se le enviaba el, el, el, el, una señal potente que la autoridad era el señor que vestía el uniforme, ¿ya? Y ahora no, ahora ese concepto y esa, eh, eh, esa situación eh, se perdió, y se perdió por qué razón, porque eh, aquí están, eh, eh, y a lo mejor va a ser políticamente no muy, no muy bueno lo que va a decir, el, el carabino está en la mostadera del sándwich ¿por qué? porque están siendo utilizados políticamente ¿en contra de quién? de los ciudadanos y somos los que eh, le, le damos la autoridad para que ellos usen y utilicen armas pero no en contra de nosotros, los ciudadanos entonces yo creo que la seguridad va, va por un asunto también de ganar los espacios a nivel comunal Mejorar lo que es el, el, el, el, el, el eh, por ejemplo, eh, el, eh, no solamente el departamento de, de inspectores municipales, yo los veo pasear para arriba y para abajo en camioneta de, de, de 2,8 y claro, y la benzina la pone el municipio. No, lo, lo, lo, lo, lo, los señores inspectores municipales tienen que tener, eh, son limitados no solamente eh, eh, eh, hacer parte ni, ni tampoco fiscalizar tener una coordinación con, la, con, con las instituciones que por ley tienen la, la facultad que son carabineros de la PDI okay. eh, José Pedro Fuente Manuel te pregunta o, o no sé si te increpa diciendo que tú lo, lo que estás haciendo con este tema de seguridad al decir que hay, hay gente incompetente te referías a Alan Ibáñez subsecretario de prevención del delito, que ahora es candidato a concejal por Portezuelo. ¿Es así? O sea, me refiero a todas aquellas personas que están tanto a nivel regional como a nivel comunal, y que no lísimamente, a ver, yo puedo ser un excelente, eh, a ver, que qué, qué, qué, qué puedo ser un excelente ingeniero comercial, uh -huh. puedo ser brillante. Por lo tanto, mi puesto, la lógica es que sea eh, de director de un servicio de planificación en finanzas, en negocios. Eh. Yo no sé nada de seguridad. No sé si me colocan de seguridad, lo que pasa es que aquí la problemática es la siguiente: aquí la ceremías, los puestos, los, los, los, jefes, los jefes de servicio y todo, se reparten. Si sí, es algo que, o sea, se dice ya a, a, a simple voz, digamos. Aquí hay uno de este sector y otro de este, este, este, este. Y así se van reportando los puestos. No importa el puesto que tú tengas. Por ejemplo, eh, tú eres periodista. ¿Tú puedes entrar a hacer una cirugía súper básica a una persona? Evidente que no. No puedo. Así como a lo mejor un médico... Si lo lleva a desarrollar una actividad de periodista, tampoco lo va a poder hacer bien, porque no, no, no tiene las competencias sí. para eso. Entonces, eh, la verdad es que la gente trata de enmarcarlo a uno como si uno quisiera atacar a la gente. Yo creo que lo, lo que ataco es lo que está mal. Y lo que está mal, bueno, tenemos que tratar entre todos de solucionarlo. Y lógicamente, fíjate que es uno de los motivos a los que a mí me insta a postularme alcalde, porque... Yo quiero que funcione en base a la meritocracia. Eh, hay dos cosas que yo, ped, o sea, coloqué como condiciones para poder postular al alcalde, porque esto a mí me, yo, me lo llevan pidiendo hace más de un año, si yo no quería. Pero me di cuenta, me decidí con toda la problemática, esta última que salió en la municipalidad, que si no salía nadie a darle el pecho a las balas, y seguíamos en los mismos de siempre, bueno, nadie cierra este círculo vicioso, por eso me alegra tanto de ver a, eh, de ver a Don Bernardo, eh, de ver a Marcelo, que son caras nuevas. Hoy día la gente tiene que una vez por todas eh, ver caras nuevas. Fíjate que las dos condiciones que yo le coloqué al Partido Republicano, que es el partido que me apoya, uh -huh. ¿no? es primero yo no recibo órdenes de partido y queda estrictamente prohibido el día de mañana a venir a pedirme o, o a decirme, oye, mete a este gallo, mete a este otro que es pariente de, no amigo No de... A aceptar eso. Por ningún motivo. A la la oye, gente oye, que entra oye, es por meritocracia, así es. Oye, Manuel, hagamos, hagamos un, un ejercicio democrático. Vamos a la notaría y hacemos un compromiso. Tú y yo, y ahí hacemos un papel notarial que eh, nos comprometemos a no recibir de partido Sí, Marcelo, pero, Marcelo, ningún problema si todos los compromisos que tú quieras. Yo no tengo ningún problema. El mejor compromiso, y hay que recuperar eso, es la palabra. Aquí en Chile se ha perdido la palabra. Antes el darse la mano y dar la palabra, valía más que un documento firmado. Hoy no vale nada. Y por eso, y te digo colocar el pecho a la fala, y yo felicito a Don Bernardo, te felicito a ti, porque los que estamos ingresando en este tema nos tenemos que comer, que nos griten en la calle que somos ladrones, que somos esto, que somos mentirosos, que somos lo peor, la lacra de la sociedad. Y sucede que somos gente que justamente queremos entrar, porque queremos cambiar lo malo que está pasando en la política. Así que todo eso, yo, invítame a donde quieras y te firmo lo que quieras, pero eso es para la tele, porque el día de mañana un gallo que es corrupto va a seguir siendo corrupto, aunque firme todos los papeles notariales a vivo por haber. Eso es cierto. Eh, don Bernardo, a propósito de política, y vamos a entrar un poco de, en esa materia, ¿Quién apoya a Bernardo, a Bernardo Jacal Quinto? ¿Quién lo apoya? Eh, ¿Un grupo de qué personas? ¿Cómo haría gobierno si llegara a ser presidente de Chile? Bueno, pues, eh, nosotros eh, justamente. Tiene que sacar el silencio de su audio, se silenció. Está muteado, diciendo ahí. <risa> Exacto. Mira, la, la idea de que, de que seamos eh, independientes, eso da mucha, eh, ayuda mucho. Primero que nada, suponte, eh, quiero volver un poquito a, a lo que han conversado ustedes, porque quedan temas que son sumamente importantes, como los coteos políticos que, que tú estabas hablando recién, eh, y, y tiene que ver, suponte, eh, en nuestro gobierno, nosotros lo que vamos a solicitar es, es de que suponte el Banco Central, no, no, los consejeros no pueden ser eh, de un partido político como lo está haciendo hoy, porque ya no es autónomo, ¿okay? están recibiendo órdenes, es eh, como ser un, un, otra institución política. La, la, la alta dirección suponte también tiene un una de personas de un partido político y eso tampoco puede seguir ocurriendo, la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo de Transparencia, todo eso tiene que irse. ¿Quién apoya a Bernardo Quinto Esa es mi pregunta, ¿cuál es su equipo? Porque en algún minuto va a tener que hacer gobierno y va a tener que tener equipos para eso. Por supuesto, nosotros tenemos mucha gente que se está sumando cada día más porque justamente lo que quiere la gente es caras nuevas, ideas nuevas, no quieren más que sigan gobernando los mismos políticos de siempre que ya tienen, vienen con un vicio y la gente está aburrida de eso y fue súper clara y lo manifestó el 80-20. ¿Qué es lo que, qué, ¿Quién me apoya? Me apoya todos los independientes en este minuto. El 95% de los chilenos en las últimas encuestas se han declarado independientes, la gente se está saliendo de los partidos políticos porque no quieren que ven más a personas metidas en los políticos. Mira, si los políticos actuales han causado un daño tan grande al país que ya la misma gente no quiere saber ni de los partidos políticos, no quiere saber de los políticos y como tú bien decías, nosotros que no estamos metidos, yo no vivo de la política, ¿ok? Y eso... Pero también me insultan, porque esto es política. Entonces, nos estamos metiendo en esto. ¿Quién nos, quién nos apoya? Es ese 95%. Y ustedes van a ver que, supongo, en las elecciones que vienen ahora de constituyente, la mayoría de los partidos apoyaron a personas que pertenecían a partidos políticos y un grupo muy reducido es de independientes entonces, ¿tú crees que si la gente está tan molesta en este minuto va a ir a votar Perdón, se una... nos quedó ahí si sí, estábamos teniendo un poco de problema con su internet, don Bernardo mientras ajustamos eso le quiero preguntar a Marcelo Marcelo ¿cuál, ¿quién apoya verdaderamente a Marcelo? ¿el Partido Ecologista Verde Independiente? ¿va a recibir órdenes de partido? E ¿esa idea de firmar en notaría ¿para qué sería? A ver, mira, eh, yo soy militante eh, eh, ecologista y del Partido Ecologista Verde. Yo formé, y de hecho tú me diste en la, la, la, la, la tribuna cuando conformamos la primera directiva a nivel regional eh, en tu canal. Así que eh, eh, agradezco también eso porque ustedes siempre han sido pluralistas, nunca nos han discriminado, no sé. Bueno, eh, el partido, un partido ecologista verde, eh, en la cual eh, está adscrito a la ley de partidos políticos y financiado por la ley de partidos políticos. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, eh, los independientes también están financiados por la ley de partidos políticos. Aquí, cuando hablamos de, de, de recambio, cuando hablamos, tenemos que ser, digamos, consecuentes. Es decir, nosotros apuntamos como ecologistas al cambio de paradigmas, al cambio de conciencia. Eh, en Australia, hace 3 4 horas atrás, eh, en los medios de comunicación, y yo no veo televisión abierta, solo el canal 21, a nivel regional. <risas> eh, había inundaciones, eh, digamos, en lugares que, que estaban el ganado y todo, y todo lo demás, y era tófica o sea, más, en, más de 60 años que sabía eso. Nosotros, hace un mes y medio, estuvimos aquí... Eh, relámpagos, truenos y una, hasta granizada para allá para la cordillera. ¿ya? Eso, de eso nosotros eh, eh, queremos eh, inocular, eh, aprovechando la, la contingencia, a, la, a, la, a las personas de que tenemos que tener un, un, una actitud, una acción con el cuidado del medio ambiente. No solamente ponernos en el programa porque estamos de candidato. ¿ya? El cuidado y el cambio climático, y de esto. Después viene una hambruna. ¿Por qué razón? Porque después viene una recesión. Y aquí no hay gobierno que va a resistir, salvo si lo, si, si lo enfrentamos de en forma parece. colectiva. No sé si está... Eh, eh, okay. o me y ahora a sí, lado. Si ahora es, si ten, teníamos un problema, pero ya, ya lo retomamos. Eh, si, siguiendo con la idea, Manuel política. Tú ya dijiste no voy a aceptar órdenes de partidos, sí, voy a estar con la meritocracia, pero van a haber puestos claves que tú sí puedes influir. Tú nos decías la otra vez que ya tienes un equipo de gente. Así es. Pero dentro de ese equipo de gente y estaba leyendo aquí, tú también lo confirmaste, está Rosauro Martínez. ¿Es posible que él llegue a, a la no, municipalidad? No, Rosauro Martínez no, no tiene. Eh, él me está dando su apoyo porque él me dijo que a él le interesaba que separara el mismo círculo vicioso que yo te hice eh, te hacía alusión a ti, y él le interesa que llegue gente nueva a la Municipalidad, a mí Rosauro Martínez me conoce, eh, sabe que soy una persona proba. Eh, o sea, en general, eh, toda la gente que me conoce a mí, sabe cuál es mi manera de pensar y mi manera de actuar. Yo ahí eh, le decía a don Bernardo... Porque siempre uno lo cataloga como de derecha. No, yo no soy de derecha. Y, y me robó el slogan, don Bernardo, así que le voy a cobrar ahí de derecho de autora Y yo digo, no soy de derecha, soy de derecho. Y creo que eso es lo que necesitas. Y a mí no me interesa de qué sector llegue alguien a la municipalidad. A mí lo que me interesa es estos concursos públicos los vamos a hacer a vista y paciencia de todo aquel que quiera ir a la municipalidad a ver cómo se hace. De los cargos de confianza. Y, ¿no? Así es. Los cargos de confianza van a postular, hasta, imagínate, hasta los cargos de confianza, lógicamente este, van a quedar, va a quedar una terna, y de esa terna yo voy a elegir aquel perso aquel, aquella persona que a mí eh, me llame más la atención su currículum, y que lo encuentre más calificado para efectivamente cumplir con, con, con la vega a la cual está postulando. Así que... En ese aspecto, es que la gente necesita transparencia. La gente quiere ver qué es lo que se hace. Si la gente está deseosa, mira, cómo tratar de explicar este deseo que tiene la gente de decir, oye, por favor, paremos esto, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, tenemos, tenemos parlamentarios acusados de violación, tenemos mm. parlamentarios eh, que se pasean con capas delante del, del Congreso, bailando. Eh, tenemos parlamentarios que dicen, que tienen la mayoría un 1%, que dicen, no, yo no leo los, los proyectos porque no los entiendo. Tenemos parlamentarias que fueron, estuvieron formalizadas por delitos tan graves como entrar a robar escalando, no, o sea, la, la, la famosa arañita. La famosa arañita. Entonces, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué más se le puede ver a la gente? O sea, la, la, la gente ya no quiere saber más de este tipo de cosas. La gente quiere que le lleguen cuando el Estado, cuando los privados no pueden proveer la ayuda necesaria, no pueden proveer el servicio. Bueno, tiene que estar el Estado. Un Estado si Chile hoy día está pasando por una balanza económica espectacular. Hace 12 años que no teníamos el dólar sobre cuatro, sobre cuatro perdón, no teníamos el cobre, el cobre sobre sí. cuatro dólares la libre. Uh -huh. Oye, oye yo, yo quisiera decir algo también respecto a lo que dice Manuel el Reyes Pinochet. Eh, también hay milico gay. La, mili, el, mili, el caso milico gay, también hay una, acuérdate del fue Fuente Alba, el, el señor de los anillos, eh, también hay un desfalco eh, ahí en, en, en los militares. Pero absolutamente. Pero, y, sabes pero, que lo, y tú sabes pero, que lo destapó, ¿no? Me imagino a alguien pro, un teniente o un capitán que anda por ahí y todavía anda reclamando. Pero, pero yo sabes que pienso que, <risa> disculpa que, que me meta nuevamente, hablemos, hablemos un poco más hacia el futuro, porque eso el pasado ya eh, no lo podemos resolver. Tenemos que ver temas importantes que nos están afectando como país. Y los... Yo mismo postulé suponte, al cargo de, de dirección del INE y quedé en la, tri, en la terna, y no me eligieron, postulé una vez en, eh, para un gobierno conservativo y en otro eh, liberal. Entonces, pero si no, si no estaba metido en un partido político, no me dejaron siendo el mejor. Entonces, pero nosotros podríamos hacer las políticas a la medida si siempre quisiéramos porque suponte tenemos el INE que tiene toda la información a y, y podemos usar la, la inteligencia artificial y podríamos saber cuántos hospitales vamos a necesitar de aquí a 100 años, cuántos médicos, en qué área, en qué especificaciones, cuántos constructores, cuánto, cuántas viviendas deberíamos tener, cuánto deberíamos invitar, hacer las medidas a la política. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y como esto se politiza, generalmente nunca podemos hacer las las políticas a más de cuatro años como, como decía el candidato alcalde de, de, del partido eh, patriota así se llama no republicano republicano eh, republicano Republic. ese ese del partido señor cast no sí de José Antonio cast de poderes dentro del partido entonces mira lo importante es es eso que nosotros deberíamos hacer política a la medida y no ser eh, reactivo, sino que proactivo. Siempre estar, como lo que tú estabas diciendo, las inundaciones que hay en Australia, que son tremendas, nunca antes vistas. Nosotros mismos aquí en Chile hemos visto catástrofes bastante grandes, suponte que nunca antes tampoco habíamos visto. imagínate hoy, que ya estamos en, en pleno otoño, hace un calor tremendo, yo soy de vivo en Peñaflor, entonces eh, parece insólido, que Climático. tengamos una, un calor eh, bastante alto. Ustedes, suponte, en, en, eh, allá en, en, en, en Chillán, en ⁇ Ñuble, me imagino que están con el tema, va a entrar el, el, ¿cómo se llama?, el invierno y la contaminación que tienen, porque la línea es una cuestión que se usa a diario. Es eh, la ciudad, este, la número 25 más contaminada de Sudamérica. Sí, Imagínate, más encima este tienen, tienen el tema del agua, que es un tema gravísimo. Entonces, yo, ¿cómo no, ¿cómo no voy a apoyar a las personas que quieren el bien para la ciudadanía si justamente van a pedirle a todas las personas que sean y que tengan los méritos para tomar decisiones? Mira, fíjate tú que en, la, en el tema de la regionalización... Desde ¿Hasta cuándo vamos a aceptar nosotros de que cada región, ellos saben cuáles son sus problemas y ellos son los que saben cuáles son sus presupuestos? Entonces, eso tenemos que hacerlo de una vez por todas, pero una persona, ustedes me estaban diciendo, ¿quién me apoya? A mí me apoyan profesionales, sindicatos, el sindicato de los buzos, somos de queremos hacer la creación del, del Ministerio del Mar, o sea, una cantidad de personas, porque como quieren gente nueva, quieren ideas nuevas, quieren innovación vamos a tener que hacerlo, y eso se requiere inversión. ¿De dónde vamos a sacar la inversión? Bueno, por suerte que tuve la, la, esta gran opción de haber trabajado en el Banco Mundial, que me, hizo, me dio la oportunidad de conocer a muchas personas en el mundo internacional. Fernando, una, una, consulta, una consulta técnica. consulta técnica Trabajé con el premio Nobel de la Paz que sacó a 200 millones de personas a la pobreza. Sí, sí. Oye, Entonces, ¿qué, pi ¿qué piensa usted del, del, del royalty minero? Que el, el jueves pasado aquí en Chile, el viernes pasado, eh, eh, no, no, no, no se le... Eh, una, la comisión del... De, y ahora en la semana se va a ver eso. Eh, no se le impuso que, que el royalty entiendo que una compensación de, lo, de los recursos que, que tiene cada país y el soberano en los recursos naturales. Eh, ¿qué opina usted respecto con la visión que tiene a nivel mundial y que trabajó en el Banco Mundial de los Royalty? Bueno, si a propósito, bien. para complementar la pregunta de Marcelo, y hay que tener referencia que realmente no es un verdadero Royalty el que nosotros tenemos No, no es un verdadero Royalty, si eso, eso quedó claro desde la última vez que, que se inventó de que se le iba a, a cobrar un Royalty a toda la empresa extranjera y eso nunca ocurrió honestamente nunca ocurrió y creo que eso, eso es bueno porque eso hace de que la nueva constitución que se quiere hacer solucione ese problema. Porque las empresas vienen, imagínate, en este minuto tenemos una gran inversión china. Los chinos vienen, invierten, traen su comida, su, su agua, sus trabajadores, traen todo, lo, pero no usan ningún recurso nuestro de nuestro país, no usan obra no usan absolutamente nada, a ellos no les interesa, les interesa venir, extraer lo máximo que pueden de nuestro país, y llevárselo, y esas no son las políticas que nosotros queremos, porque nosotros lo único que tenemos que hacer, es evolucionar, y eso está, yo creo que lo que nosotros estamos enfrentando en este minuto, no es un hecho que solamente está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en todas partes del mundo, toda la gente está molesta con el old establishment o con el viejo paradigma de hacer las cosas. Y, es, y ahí es donde supongo, todos nosotros tenemos que unirnos y colaborar en lo que estamos pensando, porque los tres de nosotros no estamos hablando ninguna cosa de, de otro planeta. Estamos hablando justamente, ¿no es cierto?, de que queremos gente que sea anidonia, estamos hablando de que queremos cuidar el medio ambiente y queremos que, que, que las cosas se hagan bien. Y eso yo no lo he escuchado, fíjate, de ningún de los candidatos a presidenciales, porque están todos peleándose entre uno y otras cosas, sacándose su ponte yaya de antiguos tiempos y hablando uno del otro. Mira, si a mí me quieren invitar a, una, a, un, a un panel con los otros candidatos, y, o, o te invitan a un programa de televisión y te dicen, ¿qué opina usted de este candidato, de este otro? Y como tú dijiste, la palabra ya que en Chile ya se ha perdido, yo le diría, mire, a mí me parece falta de ética y que no estén presentes los candidatos para que ellos me puedan responder lo que yo estoy opinando de ellos. Eso es lo principal. Entonces, Ajá. los valores acá en Chile nosotros los hemos perdido de una manera sustancialmente... Fuerte. Exacto, sí, Eso, sí, eso, eso tiene que ver con la educación. Bueno, mi editorial del día viene justamente me refería a la ética periodística, un ramo que es transversal y que en realidad a veces por el rating se olvida. Tal como dice usted, si está ahora usted solo aquí como candidato, yo no le voy a incluir ninguna pregunta que diga de dichos o de otras cosas de otros candidatos, porque eso es justamente antiético. Eh, Marcelo. Siguiendo en el tema político que también interesa mucho, hemos visto las redes sociales se están reventando. Eh, <risa> eh, Marcelo, eh, salvo tú que dice el partido ecologista y atrás, salvo Manuel que dice me apoya republicano, si uno hace un vistazo somero por, por la ciudad Las Palomas, son muy pocos los que dicen de qué partido vienen. Y tú escuchas por la radio, la publicidad, son muy pocos los que dicen apoyado por cual, o casi ninguno. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Mira, es un fenómeno de, de, de, de, de no tener identidad política. ¿Por qué razón? Bueno, el mundo político tiene un 3, tanto por ciento de aprobación en todas las encuestas. Se nos pegó el internet de Marcelo, ¿no parece? Ah, no, ahí sí. Ahí sí. Mira. Sí, ahí sí. Mira, es fácil la, la pregunta. Todo, todo, aquí son como camaleones, ya. Todo van por. por y, y, y voy a, voy a excusarme por lo que voy a Con, con Bernardo. No, no, no, no, no lo tomo así, como, sino que yo quiero establecer lo siguiente. Eh, eh, muchos, pero eh, muchos eh, políticos que vienen de la antiguas escuela se esconden bajo una eh, por ser independientes, pero ellos manejan el sistema político, el sistema don. Que es una estrategia que la lista más votada, el candidato más votado. Por tanto, a ellos le acomoda más salir como híbrido y no decir que vienen del, del, del, del, del socialismo, que vienen de la DEC, que vienen del radicalismo, que vienen de la UDE, Renovación Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es falta de identidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos quieren, eh, de una u otra manera, camuflarse y también hacer un, un, un ejercicio de blanqueamiento pero en el fondo representan, y ahí yo eh, me enlazo lo que dice Manuel, eh, o sea, aquí los, los partidos políticos tienen sus su, su, su maquinarias políticas, y a eso el plebiscito, los que fuimos a, a votar, los que, los, los, eh, los que tenemos sintonía con la ciudadanía, entendemos que hay que hacer un cambio de paradigma, de hacer la política, de frente, de cara, con todos los, los, los defectos. Porque no se olviden ustedes que somos humanos y tenemos que evolucionar, no evolucionar. Por tanto, la persona que, que, que, que eh, miente, la persona que tergiversa, la persona que no le interesa el, el bien común, no está para los tiempos que estamos ahora, para enfrentar lo que viene. Porque bueno, si Solo la... basta ver las, las encuestas generales y tú ves, suponte a un eh, candidato con un 5% de aprobación máximo, eso nunca se había visto antes en la historia. Entonces, es realmente preocupante porque quiere decir de que simplemente toda la gente está cansada de lo que tú estás diciendo. Los mismos personajes siempre que se esconden bajo un partido político y por eso que no dicen que son independientes. Entonces, yo quiero volver a, a retomar y perdónenme que... Eh, Trate de, de, de explicar Muy breve, un este, por favor, para, para continuar. Sí, porque suponte lo, lo que nosotros tenemos que hablar es de lo... Por ejemplo, si ustedes visitan mi, mi página web, que es jabalquinto2021.com, van a ver los pilares de gobierno que tienen que ver con la participación ciudadana, con el Ministerio del Mar, Seguridad y Justicia, la economía humanista que recién la comenté, y el medio ambiente y el agua. Eso para mí son los temas fundamentales que tenemos que enfrentarnos para poder sacar al país adelante. Y un tema que a mí me causa y, y, me, y, lo, y lo he denunciado digamos, a organismos internacionales que tiene que ver con este tema de, de la Araucanía, la militarización de, de la región de la Araucanía. Yo he protestado en muchos organismos internacionales, porque eso me parece que es terrible que en nuestro propio país tratemos a, las, a la gente originaria de nuestro país como terroristas, cuando sabemos perfectamente de que el tema no va por ese camino, el tema va porque están las forestales y hay intereses económicos gigantescos que se han creado en esa área. Entonces, ¿por qué nos mentimos a nosotros mismos inventando esos temas que, que son algo que todo el mundo lo sabe, pero nos hacemos los que no entendemos nada? Y si tú ves, suponte, por ejemplo, eh, los, panel, los paneles de, de televisión en la mañana hablan de cualquier cosa, pero ya cuando suponte se sabe de que hay una gran industria detrás de, suponte, la muerte de un niño inocente, se acabaron las noticias, se acabaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra propuesta, suponte, para parar esto es invitar eh, al gobernador Maori de su Nueva Zelandia, a la, a los, a la gente originaria de Australia, Canadá, que han sido los que mejor han manejado el tema de los, estos conflictos que existen. Porque Chile está catalogado con un el conflicto de la Araucanía. Si ustedes lo buscan en cualquier parte, se habla de ese tema. Pero aquí no hace nada. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros esto? La única manera de que nosotros vamos a poder salir adelante de todos los problemas que nos están enrollando van a ser a través de plebiscito ciudadano. Y segundo, va a tener que ser a través de la prensa internacional, porque si tú tratas de ver lo que está pasando aquí en Chile desde afuera, tú no puedes ver CNN en Chile, tú no puedes ver 24 horas, no puedes ver ningún canal. Entonces la gente de afuera, si, si, si el ministro eh, eh, de Relaciones Exteriores dice, Chile está en normalidad, oye, perdóname, pues yo, ¿qué normalidad tenemos en Chile si en este momento tenemos una crisis? suponte que eh, de, de. Nos fuimos demasiado del tema de que estábamos originando. Yo les doy su espacio, pero me cambia mucho la pauta, me disculpa. <risa> eh, Manuel, para darle el espacio también a Manuel, ¿por qué oye, crees oye, tú eh. que la personas... lo, lo que pasa es que el, nom el nombre de, de tu programa no hace no ser así, son muy indomables. Sí, de todas maneras, por eso les doy el espacio, <risa> pero la idea es seguir sí, cierto sí. lo conductor. Eh, Manuel, ¿por qué crees tú que la gente se está, o los candidatos se están desacoplando en de sus partidos, tenemos candidatos a alcalde, candidatos a concejal, que, gobernador, que aparecen sin el partido detrás, partido, o que pertenecen o que lo apoyen. Bueno, pues yo creo que ahí Marcelo eh, eh, dio en el clavo en cierta manera, porque lo, el desprestigio de los partidos políticos es muy grande. Es por eso que la gente quiere desmarcarse. Por ejemplo, eh, Camilo Benavente, él es, es PPD, el, PPD es, claro. el Partido por la Democracia. Uh, eh, la, eh, Paola Becker es de Renovación Nacional. Uh -huh. eh, bueno, yo soy independiente, apoyado por el Partido Republicano, no, no tengo ningún problema en decirlo. Ah, eh, por lo tanto, ellos han querido desmarcarse los partidos políticos porque piensan que el desprestigio del partido político va los va a arrastrar, los va a perjudicar yo fíjate que pienso todo lo contrario yo creo que si uno es correcto, está con las competencias para el cargo, porque siempre lo he dicho que el primer engaño que se le hace al elector es presentarse para un puesto para el cual no está con las competencias necesarias uh -huh. ¿Ah? por lo tanto si tú te presentas de una manera transparente limpia, crees que tienes los conocimientos crees que tienes las competencias eh, tiene un currículum de tal, ¿no es cierto?, que te avala que tiene esas competencias para poder ocupar determinados cargos. Eh, bueno, lo que se debe pensar y lo que debiese pensar todo ciudadano es que si es de cualquier partido, esa persona va a reforzar o va a tratar de generar algún cambio al interior de, de los partidos que están, están desacreditados, porque te insisto, si siguen las mismas caras, bueno, ¿quién cambia? Si la política, lamentablemente, eh, o favorablemente, es muy necesaria. La política y los políticos son los que rigen los destinos de un país. Son los que hacen las leyes, por ejemplo, por las cuales nos hay democracia. Sin política no hay democracia, además, pero lo, lo que insisto que nosotros, nosotros hemos decaído en la calidad de los políticos. Lo que decía Don Bernardo, yo ahí me quiero tomar nuevamente de, de, de sus palabras, ¿Dónde, por favor, existe en alguna parte de gobierno que haya un análisis de escenarios futuros de amenazas emergentes? Estoy hablando de amenazas como país. Uh -huh. Fíjate que cuando el presidente Elwin entregó eh, eh, en el sur esta, la, eh, bueno, la, laguna. La, laguna, la laguna del desierto, uh -huh. fíjate que Argentina, ahí no se hizo una visión prospectiva. Ahí lo que se dijo fueron unos metritos más, unos metritos menos, ¿te acuerdas? Que eso fue sí, lo correcto. que se dijo. Bueno, esos metritos más, esos metritos menos, hoy día significan que el objetivo geopolítico de Argentina está por cumplirse. ¿Por qué? Porque si eso se derrite, y que es lo que está pasando de una manera eh, extremadamente correcto. veloz, si eso se derrite, eso se convierte en un río. ¿El río va, dónde va a parar? Al Pacífico. Por lo tanto, Argentina nos va a cortar y Argentina, eso se va a convertir en un, en un río internacional como es el Silala, en el norte, y Argentina va a tener salida al Pacífico. Solamente por el hecho de haber entregado unos mechitos un más, mexito. unos mechitos menos. Entonces, todos los problemas que aquí en la historia de Chile se han suscitado han sido por errores de los políticos. Cada vez que Chile ha ido a una guerra... Porque el concepto de guerra es la continuación de la política por las armas. Sí, correcto. Ha sido porque no han podido los políticos solucionarlo. Es así de siempre. Entonces, de ahí viene la relevancia de que el voto sea informado. Yo tengo que informarme quién está detrás de esa cara, de esa candidatura que hay. Lo que hacemos es indomable. <risa> me, me parece... Oye, muy bien. Yo, yo, yo quisiera eh, también reafirmar lo que dice Manuel. Eh, es decir lo que vamos a lo que somos candidatos y candidatas porque también hay que entender que hay mujeres eh, cumplimos con los requisitos que establece la ley en principio ya no tenemos ni un problema con la justicia somos somos pro de hecho a, a propósito de la probidad el 2016 eh, eh, perdona Marcelo que... a todos dale. los candidatos es que a mí yo ahí me quiero crear un poquito y necesito decir esto discúlpame dale no a mí me han dado pero como caja. Me han dicho que tengo antecedentes penales porque hay esbirros de ciertos candidatos que lamentablemente lo único que buscan es ensuciar una imagen. Por eso es que hay que ser tan valiente para poder presentarse. Yo le digo a toda esa gente que uno no se puede presentar a candidato si su papel de antecedentes tiene alguna problemática. Uno de los papeles que exige el Cervel es el papel de antecedentes por lo tanto, tú con antecedentes penales no te puedes presentar. Entonces, eso sería, es muy, me quiero colgar de lo que tú dijiste, te lo agradezco, porque creo que ya está bueno de la campaña, que no es sucia, es asquerosa la campaña que están haciendo, ya colocan palabras en la boca, uno te pergiversan, eh, eh, dicen mentiras, pero ya mentiras descaradas, o sea, sin el, el menor prejuicio por delante. Así que, ojalá, que de aquí en adelante a mí me gustaría mucho, yo invito a los candidatos a alcalde, y ojalá, Marcelo, que tú pudieras venir, que se haga un debate, un debate como corresponde. Es la gente claro. que efectivamente conozca los planteamientos de cada uno y las diferencias. Oye, perdón, que qué, el... claro. Oye, yo nosotros... estoy mirando a Claudio, está muy inquieto. No, Marcelo, nosotros hemos sondeado y hemos querido hacer debate pero hay un candidato que de Frentón se niega a no venir a un debate. Entonces, tenerlo incompleto, en eso no, no ha demorado para poder gestionarlo. Así que no nos hemos contactado con Marcelo, porque cuando empezamos a avanzar hay uno que se cae al tiro, entonces no hemos seguido. Ah. Ah, así Oye, que... pero eh, eh, lo que propone Manuel, yo lo he dicho en todos lados, cuando empecé a salir en de comunicación, porque hay que aprovechar la coyuntura. ¿En qué sentido? Uno tiene que pensar en la gente, la gente que está... No sé si me, me estoy... ¿Estoy saliendo al aire? ¿Estoy saliendo al aire, no? Sí. Sí, sí, sí. Eh, mira, lo que, lo que tenemos que ver es que cada persona o cada candidatura tiene una propuesta y, y tiene que eh, sacarse la mascarilla y saber lo que se re, representa. Eso es lo que yo pido. Y a los medios de comunicación también les solicito eso encarecidamente. Sean eh, vehículos para educar a las personas. Ustedes son parte importante y agradezco este medio de, de, de, de, de comunicación visual eh, que es pluralista, pero también eh, los candidatos y candidatas que no quieren venir a quién ¿A, a, qué, a qué le tienen miedo? ¿Cuál es su temor? Si ellos están convencidos, ya algunos, poco menos, que ya tienen la banda puesta de, de, de la alcaldía y el sillón a su medida. Y yo, desde el, desde el, desde el simple vista el ciudadano, hagamos un debate de idea, ¿por qué no? ¿Cuál es el temor? Eh, ahora los quiero cambiar y, y ya que se nos va el tiempo al último tema, en realidad nos quedaron varios porque ustedes me fueron cambiando la pauta. <ride> pan, pan, no, lo, no lo pudimos domar el día. No hay forma de domarlo ustedes. Eh, eh, quiero que hablemos, don Bernardo, de las pymes. Eh, las pymes en este minuto que ya se están muriendo, varias que ya han terminado. Aquí, para que usted tenga una relación, aquí en Ñuble, sobre todo en Chillán, más del 30% de los restaurantes y pubs están a punto de quebrar. Ni hablar de nosotros los sí. medios de comunicación, ni tanto comerciantes. Pero el gobierno, bien gracias, no, no acusa sí. pareciera recibo y la ayuda que se entrega no alcanza o no llega y, y ahora que, no, que se va a restringir el movimiento sábado y domingo, el comerciante local le dice, sí, va a estar abierto, pero nadie puede salir, entonces, ¿qué saca, don mira, Bernardo? Mira, es muy importante eh, lo que tú estás diciendo. Es, es tan importante porque la PyME genera el 80% de la mano de obra del país. Seguro. Y entonces la, lo que... Lo que, está, lo que está pasando, o sea, yo no yo no entiendo cómo un eh, un, un jefe de Estado eh, no está preocupado de que si tú no le entregas un bono o, un, o una fórmula para que la gente se pueda... Mira, voy a decir una cosa súper simple y a lo mejor a ustedes les va a parecer súper estúpido, pero fíjate que en Estados Unidos... Le preguntan a las pymes cuántas facturas tienen pendientes sin pagar. Y, y los señores de las pymes dicen, mire, yo te doy 70 mil dólares, toma, ahí tienen los 70 mil dólares, pagues para que no, no, no se destruya. Porque aquí en Chile tú caes en DICOM, recuerda, y te destruyen. ¿okay? Nunca más te vas a poder levantar. Tú mueres como pyme y no te puedes volver a levantar. Entonces... ¿Qué estímulo tú le estás entregando a la pequeña y mediana empresa para poder hacer eso? Mira, el Banco del Estado le prometió un montón de cosas a las sí. pequeñas y medianas empresas, fondos Fogap, etc. Y nunca... Un más, fracaso. No, un fracaso. ¿Ok? La Corfo ofrece otras soluciones que son tan complicadas que tampoco puedes también obtenerla. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es tomar esas instituciones... Bernardo Mador, respecto a, lo, a, lo, a los casinos, ¿usted también va a ir en ayuda a los casinos? Como no, lo hizo no, el actual no, presidente. Pasando, con lo que está pasando, hay que pensarlo dos veces, porque <risa> no, no estaría <risa> metido en, en, en ese. Mira, cualquier cosa que sea eh, falta de ética. Yo soy profesora, ¿eh? no soy dueño no soy de, de una aerolínea, soy profesor de, de ética de negocio. Entonces, lo que le enseño sí. a mis alumnos es hacer las cosas bien. Y eso es fundamental porque a mí me lo enseñaron desde el Banco Mundial, hacer las cosas bien desde un principio. Entonces, si nosotros le pagamos mal a nuestros trabajadores, obviamente que suponte las cosas van a ser malas. Porque si tú le pagas los profesores mal, los, los, los, eh, los auxiliares mal, suponte los carabineros mal, a todos les pagan mal. La gente tiene que entender que si tú le pagas bien, eso es lo que debería entender el empresario que está en conjunto, digamos, con el, nuestro presidente, el señor Sebastián Piñera, debería, suponte, todos... Pero, debería, no, perdón, don Bernardo, pero los parlamentarios aquí les pagan súper bien, ¿eh? Por supuesto. Esos pero sí si están perdón. bien pagados. eso están súper bien pagados. Claro, pero ellos no tienen ningún problema en subirse el salario, pero, suponte, su, para, pero subirle el salario al salario mínimo a la, a la gente, suponte 5 eh, eh, mil pesos, pucha que les cuesta, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque suponte, mira, la vida es muy corta y nosotros tenemos que dejar un legado para las la generaciones venideras, y eso es lo que tenemos que entender. Siga, si pero, Bernardo, tenemos, pero ¿Tenía? los genios de, del Congreso están preocupados ahora, tal como yo partí diciendo, si postergar o no las elecciones y les da lo mismo. ¿Qué pasa con las pymes? Hay proyectos ahí que están durmiendo el sueño de los justos mientras se siguen cerrando y, y, y dejando puestos de trabajo. Bueno, por eso mismo, mira, es, bueno, va a venir el, terc el tercer retiro del 10% porque la gente ya no da más, o sea, está ya no, no da más yo he visto las personas como están todos los días pasan gente tratando de reinventarse porque no tienen ninguna ayuda para poder salir adelante entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? estamos en vez de poder ayudar a que la pequeña y la mediana empresa que es la que genera la, el trabajo y no les estamos ayudando de ninguna manera entonces, obviamente que nuestro caos económico como país, fíjate que yo estaba hablando el otro día con una persona muy importante en los Emiratos Árabes y decía, oye, el riesgo del país de usted ya nadie les cree. Entonces, eso me preocupa porque supongo nosotros éramos un país creíble. Sí. Eso sí. Éramos un país creíble donde la gente podía venir a invertir. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la solución? la solución es que justamente que la persona que sea elegida como futuro presidente de Chile tiene que tener la credibilidad internacional para recuperar la confianza de los países de volver a invertir en, el, en nuestro país. Tenemos una pequeña bonanza en el cobre, pero eso no significa pero que no. va a ser para siempre. Eh, ¿Okay? Marcelo, eh, yo dice, voy a ir tan lejos como Estados Unidos, te voy a dar la palabra para complementarte. Pero, por ejemplo, aquí en Uruguay o Brasil, que tienen otros problemas, pero a las pymes, ¿qué le está diciendo a estos países? Ok, usted tiene problemas, las imposiciones, los la, la, la, la derechos sociales, se los pagamos nosotros durante dos años. Los impuestos los aplazamos, las patentes se las condonamos. Y aquí es todo al revés, veíamos en diciembre cómo pasaban y pasaban parte los empleados municipales, los fiscalizadores, a las pymes, que no tenían pagada su patente después de más de un año sin poder trabajar? Mira, eh, te recuerdo que aquí en Chile la carga tributaria es lo mismo eh, de un salón de, de, de peluquería a, a lo que es el, la grande royalty, eh, y, la, y eso está mal. ¿En qué sentido? O sea, y y la, la retribución en prestación que da el Estado no se condice. Es decir, yo tengo la carga tributaria como en, en Estados Unidos, ya, pero allá tienen buena salud, acceso a la educación, tienen hospitales decentes, tienen, los, eh, tienen otro estatus otro de vida. Aquí en Chile no. La, el, el, el PYME, mi mujer tiene un, un, un salón de belleza, se agrupó con, a, a nivel regional, fueron a hacer cortes, y ganaron unos proyectos, pero tiene cerrado el salón. Y tiene que, tenemos que pagar arriendo, tenemos que eh, eh, eh, se llama? Eh, eh, seguir tributando, porque el gobierno pues, no te perdona. No. Ahora, eh, este gobierno, al principio de la pandemia fue el, el Fondo Monetario, ahí Bernardo seguramente maneja mejores cifras que yo, y pidió un préstamo. 23 millones de dólares. Exactamente. ¿Y quién va a pagar ese préstamo? Pero el es que no lo han usado, si eso es lo no más terrible de todo. No, <risa> no lo han pero, usado. Pero más allá de que los... ¿Quién lo va a pagar? Bueno, lo vamos a tener que pagar nosotros con nuestro impuesto. Y, pero también recuerda que, eh, o sea, ayuda de gobierno nosotros no hemos recibido de ninguna parte, porque el seguro se sentía es nuestro dinero. Eh, sí. El 10% es nuestro dinero. Entonces, sí. eh, el, las cajas de alimentos que se dieron es nuestra plata. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué ayuda real hemos yo, Tenemos... Tres bonos soberanos que andan dando vueltas, suponte, en, en el mundo, ganando y ganando más intereses. ¿Y por qué no los utilizamos, suponte, un 25% para poder ayudar a, a, a, a, a, a los chilenos, que, que es lo que, que realmente están pasando? Estamos, Hambre. Estamos pasando. Yo, yo, yo, mismo, yo mismo, suponte, me encuentro hasta pagar el arriendo. Porque a un profesor, ¿cuánto le pagan? ¿Me entiendes? O sea, no es... Yo no soy ningún multimillonario, ni una persona rica, no vivo de la política, porque si no estaría ganando, suponte, unos 20 millones de pesos al, al mes, y estaría súper contento. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Todos nosotros, aquí los que estamos presentes, estamos tratando justamente de cambiar ese paradigma, suponte, vicioso, en el cual, suponte, es un grupo el que se está enriqueciendo... Y se están haciendo más ricos, y los pobres se están haciendo más pobres, y la clase media, ¿dónde queda? Está desapareciendo. O sea, típico, estamos cada día más subdesarrollados. Sí, de acuerdo. Eh, Marcelo, ¿hay algún plan en mayo, cuando asuma Marcelo Contreras como alcalde, supuestamente, cierto? ¿Hay algún plan municipal para apoyar a las pymes, al pequeño comerciante, a las pymes? Mira, lo que pasa es que... El, el... Tiene que saber toda la ciudadanía de que el municipio tiene limitaciones. Podemos nosotros eh, dar patentes, podemos, podemos dar un montón de cosas, eh, pero tenemos que pedir plata. Porque hoy eh, en Chile el, el asunto está bajo el alero de ciertos, de, de, de, de, de, de ciertos ministerios, y uno tiene que eh, postular y pedir y solicitar eh, fondos. Y no hay una... Pero, un, un, se puede... Yo te digo, municipalidades como Winnie y Colina, que tienen una realidad eh, inferior a la nuestra en recursos, condonaron las patentes, ni siquiera las postergaron, las condonaron. Es una, una atribución del, del, del alcalde. Sí, y de y eso debería, pre, debería preguntárselo al alcalde actual. Si, si yo estoy alcalde, obviamente. Pero por eso te pregunto a ti, ¿lo harías harías algo así? Absolutamente, absolutamente. No viendo un ápice. De, de nada. Lo no, voy a pegar, Marcelo. Hemos tenido un problema ahí. Los lo únicos que se han beneficiado bueno, son personas que tienen grandes fortunas hoy en el país. El resto de la gente nos por dado no muy mal. Hablamos de las pymes, y mi pymes. Eh, eh, eh, Manuel, estoy yo al aire. Hablado, no? Esto no, no antes, pero ¿qué medida más efectiva se puede tomar? ¿O cómo apoyar desde el municipio a que no se sigan perdiendo puestos de trabajo? A ver, imagínate que ha sido tan mala la gestión del municipio, que para la pandemia le llegaron 1.933 mil, mil millones de pesos. Uh -huh. Estaban devolviendo 90, 9, 948 millones de pesos, lo estaban no, devolviendo. Putado. Nosotros hicimos el cálculo y fíjate que esa plata que estaban devolviendo, que el gobierno finalmente les dijo... Eh, oiga, por favor, ocúpenla. Si era para pa el tema de la pandemia, ocupenla. Eh, Alcanzaba para 36 mil cajas de ayuda de alimentos por un valor de 30 mil pesos la caja. Lamentablemente, tú ya sabes que la Contraloría entró ahora a la DDECO por sí, un por problema eso. de las cajas, uh -huh. porque el valor de las cajas era en, en la compra, estuvo el problema. Eh, o sea, ya jugar con ese ya jugar con no Ya ni siquiera con la salud, o sea, con, con, la con la vida de la claro. gente, claro. Y, y además alcanzaba, se podían haber ocupado para 1.146 puestos de trabajo de emergencia. Esos que duran tres meses. Sí, correcto. O sea, el gobierno ha entregado plata. Hay gestiones que hay que hacer. Eso digo, la mala gestión que se ha hecho. ¿Qué hay que hacer como el municipio? De inmediato se elimina el pago de, de parentes municipales. No, yo estoy adelantado, así que tranquilo. Ya, sí, me asusté, me asusté. <risa> se elimina el pago de patentes municipales y se entrega rápidamente una ayuda para toda esta gente que se está reconvirtiendo. Sí, correcto. Oiga, eh, no tengo... Audio? No, no se preocupe. ¿En qué, qué es lo que quiere hacer? No, sabe que realmente ya la botellería no me dio me quiero reconvertir a vender elementos de aseo por la pandemia. Listo, ningún problema. Nosotros le vamos a ayudar como municipio. ¿Qué es lo que necesita? Eso es lo que necesita la gente acción que el municipio está ahí, encima de ellos ayudándoles ¿okay? no, eh, no tirándole eh, cada palo en la cabeza, cobrándole multas porque no han podido pagar la patente cobrando un montón de cosas cuando el municipio se puede restringir en un montón de cosas, como es lo que dijo Marcelo, por ejemplo el paseo que vemos los autos fiscales a diario por todas partes eh, bueno, que los autos fiscales vayan a ayudar a las poblaciones pues a la gente que está en desmedro hoy día, yo a mí que me ha tocado recorrer, hay gente que está realmente a Y fíjate, dice, oiga, bueno, en mi municipalidad, ¿dónde estamos? Pues? Sí, ¿Ah? Está la real ayuda. Y pese a eso, eh, Marcelo, igual el, el organismo mejor evaluado por los chilenos es la, son las municipalidades, pero ¿será la misma realidad de esta municipalidad? El, el, el municipio y quiero hacer un paréntesis respecto a los, a los impuestos territoriales que ingresan al municipio y todo lo que recauda, lo otro o se va a una caja central a a, a, a, a la subdere y las subdere después vuelve para atrás y los reparte por un asunto per cápita y hay una ecuación ahí que hay que entender un poquito más y tendría que tener un poco más de tiempo para explicarlo, pero eh, yo comparto la opinión con ustedes o sea, no puede ser que la PYME las pymes que son la, la, la, la, la, el, el que solventa, que afirma la economía en este sistema se le esté cercenando, se le esté coartando se le esté cerrando no puede ser, para mí el municipio para nosotros el municipio es una eh, es, eh, es solamente gestión y estar vinculado con los vecinos y las puertas abiertas tan simple como es oye yo quiero hacer una reflexión respecto a lo que me ha enseñado la pandemia, si ustedes me permiten porque ya Claudio está tomando la hora. Sí, muy, muy breve, pero se nos va el tiempo ya. Nos quedan dos minutos. <ríe> bueno, mira, eh, ¿qué, ¿qué me ha enseñado a mí la pandemia? A valorar la vida eh, eh, espiritual, eh, tener más conciencia. Y que esto eh, yo tengo que aportarlo a la sociedad que estamos y a la realidad que estamos viviendo. En un asunto, eh, y a todos, a todos los cleros, a todos, tiene que ser, tenemos que aprender a vivir en forma armoniosa. Desde la perspectiva del consciente de cada cual. Yo quisiera profundizar a, a, a eso. Todos somos seres, eh, seres, dignos en su esencia. Más allá del currículo, más allá de la, de la forma ete, eh, eh, corpórea que no, no, nosotros podemos tener. Pero yo creo, que, eh, yo creo que la humanidad perdió eh, vincularse en forma, eh, con la espiritualidad de cada cual. gracias, que Marcelo. Se, se, desgraciadamente ya se nos fue el, el tiempo. Muchas gracias y gusto conocerlo, don Bernardo. Espero que no sea la última vez que lo tengamos aquí en la pantalla de Canal Víctor. Sí, me, me gustaría volver a poder conversar con ustedes para darle algunas soluciones con respecto a la pequeña y mediana empresa a través del Banco de Fomento y Desarrollo que queremos implementar en todas las regiones del país y también eh, eh, apoyarlos en, en lo que ustedes necesiten. Eh, porque, mira, haber trabajado en África, sacar países del subdesarrollo al desarrollo, haber trabajado con un hombre que sacó a 200 millones de personas de la pobreza, me, me enseñó mucho a cómo hacerlo. Entonces, toda esa experiencias yo puedo compartirla. Muchas gracias. Están, eh, eh, Estoy a disposición porque si quiero ser un servidor público, eh, tengo que escuchar a las personas. Muchas gracias, también... se nos fue desgraciadamente el tiempo. Muy amable y cuando nos veamos de nuevo le voy a cobrar la palabra. Marcelo, muchas gracias por bueno, estar grabo. ahí, por haber sido súper indomable así que muchas gracias <risa> de, de todas maneras yo, yo le quería agradecer a, a, a la gente porque está hay gente que está apoyando le quiero agradecer también a, a los que se a dedican que no a hacer apoyan. otro tipo de cosas y lamentablemente <risa> no levantan el debate sí. estamos hablando sí, de otro rebaja. tipo de cosas y hay que, hay que levantar no sé. el debate mm -hmm. sobre todo en las redes, en las redes sociales don Fernando lo felicito Marcelo, ojalá que el resto de los candidatos sean valientes y den la cara y podamos, podamos tener algún el debate, día hacer un debate. ¿eh? Así que un gran abrazo. Oye, muchas gracias y para el día de mañana, ya se me fue el tiempo, César Riquelme, candidato a concejal, Sara Concha, candidato a constituyente y Queenie Aitken, candidata también a concejal. Mañana las mujeres se toman el panel. Así que muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.